Morena Real se sometió a un radical cambio de look y sorprendió a todos. Después de la tormenta sale el sol, reza un dicho popular. Si bien le costó salir de la crisis, Morena Real logró restablecer su vida superar su problema de salud y reconciliarse con sus grandes amores, su padre y su novio. La mediática hija del conductor de intrusos debió dejar de lado el rencor y la guerra mediática que protagonizaba con Jorge, y tomar una actitud más sana. Ambos volvieron a entenderse y triunfó la comprensión y el amor padre-hija. Lo mismo ocurrió con su compañero de vida, Facundo Ambrosio Ni, de quien se separó justo unos días antes de quedar internada, aunque ambos aseguraron que no habían tenido peleas y el motivo era personal, anunciaron su ruptura en Instagram. Luego, se dieron otra oportunidad. A estos cambios repentinos y abruptos en la vida de la jovencita, ahora se sumó otro más superficial, pero que refleja lo que está viviendo actualmente. More sorprendió con un radical cambio de look que dejó con la boca abierta a más de uno. Tras vivir unos meses muy agitados, decidió transformarse para eso. Recurrió a la peluquería en donde renovaron su estética. La revista Paparazzi publicó una imagen de la muchachita mientras caminaba con su novio por las calles de Palermo, y lucía su pelo más corto y rubio. ¿Qué te parece esta nueva imagen de More Real?.